Capitán, despierte, ha sucedido algo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 Spirit of Fire, me acerco a la zona de descenso con el equipo rojo. Prepárense para el descenso, equipo rojo. Llegó la hora de sacudir el polvo, señor.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 No. ¿Qué fue eso? Ahí viene. Tú vienes con nosotros.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 Douglas, aguanta. ¡Y traiganme cualquier cosa! ¡Douglas! al Spirit of Fire! Aquí Cutter. ¿Situación? Señor, solicito apoyo en nuestra ubicación. Dirección Norte. Inicio en cinco segundos. ¡Es un plan interesante! Entendido. Misiles Archer en camino. Douglas, Quiero un informe completo de ti y de esa IA Apenas llegues al Spirit of Fire Alice está desaparecida Se quedará en silencio hasta que pueda regresar con nosotros Señor Isabel, el Capitán Cutter Sé quién eres James Cutter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 Establezcan una base de avanzada. Encontrarán resistencia. ¡Cuidado! ¡Se aproximan! Estilentes generen ¿Bombardea su propia base? Es un monstruo. Mata a los suyos como si nada. Decimus trata de ocultar algo, busquen en los restos Encontramos algo capitán, lo estamos cargando Isabel, ¿puedes descifrar esto? Oh, esto no me gusta, estoy recuperando solo fragmentos de información Pero todo apunta a un cartógrafo ¿Cartógrafo? ¿Quién es? No quién, sino que. Te. te daré toda la información cuando vuelvas a la nave. Me tomará un tiempo a explicártelo todo. Estoy llegando, señor. Bien, escuchen todos. Los escogimos para esta misión porque tienen mucha experiencia. Aatrox se percatará de nuestra presencia si enviamos a muchos. Y por eso necesito a los mejores. ¡Ah! Isabel, lanza los misiles Archer ¡Eso no los contendrá, señor! Estuvo cerca ¿A dónde vamos, señor? Dejaré esas tropas a tu mando Úsalas para seguir atacando a los desterrados. ¿Cómo te gustaría seguir acosándolos? Bueno, creo que me quedo. Solo una pregunta, señor. ¿Quiénes son los desterrados? Le diré a Isabel que les prepare un informe para ponerlos al día. Buena cacería. Allá adelante. Ahí es a donde tenemos que ir. Vamos. Ah, oh, genial. Por ahí entrábamos. Spirit of Fire, tenemos un problema. Una especie de escudo de energía bloquea el paso hacia el cuarto de mapas. ¿Puede abrirlo, profesora? Pues estamos en el lugar correcto. Esas señales de energía de la cámara central deben de estar conectadas a este escudo. Spirit of Fire, quizás tardemos. Parece que eso es todo, profesora. Todo suyo. Averigüemos qué planeaba Aetrius. Desde aquí veo casi toda el arca, armas, sistemas, controles ambientales, bibliotecas de biorecursos y la red de portales del arca. Capitán, se estuvo usando el cartógrafo para mapear y tomar el control de la red. Hay cientos de ellos. Tiene cubierta toda el arca. Así es como tiene tropas en varios sitios a la vez, al menos sabemos cómo lo hace. Profesora, necesito saber cómo controla la red para ocuparnos de él. ¿Tiene lo que necesita? Me gustaría quedarme y averiguar más. Pero creo que debemos irnos. Spirit of Fire, vamos de regreso.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 Bien Solo debo encontrar su... Lo tengo Las tropas pueden pasar Comenzaré ahora Promete que no te irás sin mí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 Tenemos tiempo de abrirnos un camino de paso. Cada segundo que pasa, los desterrados envían más tropas al anillo. Hay que llegar a la Foundry y evitar que los desterrados aborden el anillo. El rayo de plasma del Scarab podría destruir fácilmente las barricadas de los desterrados, si es que lo capturamos. Tengo gente para el trabajo. Alice, Douglas, ábrase paso, capturen el Scarab. Será un placer. Disfruten mucho, señor. ¿Qué sigue? Te necesitamos en la instalación. Aunque detuviéramos la de entrada de refuerzos enemigos, Echo ya tiene una fuerza considerable en el anillo. Usen el punto de acceso para entrar en el anillo y coloquen una carga que destruya todo. Jerome ya está de camino al anillo. Infórmenle cuando lleguen. Sí, señor. Sería bueno volver a juntar el equipo. E hiciste la misma oferta a la gente que masacraste en el puesto avanzado, Aziops? No nos vamos a ningún lado. Estamos hablando solo porque sabes que te arrebataré el arca. <risa> Suerte, traición. Esas son las únicas razones por las que vives, Cotter. Muy bien. Admiro tu espíritu, Capitán. ¡Acabo de sentenciar tu nave! ¡Abajo! ¡Es increíble que haya sobrevivido sin mí! ¡Siempre presumiendo, ¿no, Alice? ¿Quién se encarga de este? Creo que se ha divertido lo suficiente. El retriever volvió. Está bajo nuestro control. Al menos por ahora. Despejen el área para la profesora. Retrocedan. Veamos qué hace nuestro nuevo amigo. Nos unimos. Prepárense para defender la sala de control mientras la profesora baja al anillo para desactivar sus armas e instalar la baliza de comunicaciones. Spartan. No creo que esta siga siendo una opción. Profesora Anders, debe haber algún... Modo. No se preocupe, Capitán. En cuanto regrese al sistema, Joel, apagaré esa baliza. Solo me tomará una semanas. Profesora. Descubrir cómo volver a reunirme con ustedes. Capitán.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 que no salimos del Delhi Espacio. segura en el arca.